Un nuevo medio, más allá de que obviamente se define porque aparezca repentinamente, es algo que busca ser algo innovador, que busca algo distinto a lo que se venía haciendo. Algo que agrega valor y que no es simplemente repetir declaraciones y repetir información, sino agregar algo nuevo, una visión nueva, un objetivo, es lo que tiene una idea muy clara y una misión de lo que quieren hacer. Internet para un nuevo medio es todo. Uno, porque nos permite hacer las cosas con bajísimo costo, pero más que eso, porque nos permite armar comunidades que antes no podíamos armar. Nos permite estar conectados y nos permite que nuestros lectores no sean simples lectores, sino que al contrario puedan participar, puedan ser activos en lo que nosotros hacemos, puedan aportar, puedan criticarnos y puedan ayudarnos a mejorar lo que hacemos. Y nos permite también abrir toda la información. Para nosotros, que hacemos periodismo de datos, es muy importante poder limpiar toda la información y eso es algo que nunca podríamos hacer si no tuviésemos la red. Muchísimos nuevos medios en español que están buenísimos. Algunos de esos son Ojo Público, Animal Político, Ciper eh, en Chile. Eh, hay muchísimos nuevos medios que están apareciendo y que vale la pena mucho, el, sobre todo por la innovación que están haciendo en la manera de presentar la información y la independencia que tienen a la hora de tratar los temas.